Porque él me, me, me contó, pero no le entendí nada. Yo no voy a decirlo. Sí. ¿Sabés quién lo voy a decir? ¿Quién lo dice? Pablo Barbosa, porque es él, el administrador de Fiat Fábrica. Así que con él vamos a estar charlando sobre esto. A ver, ¿de, de qué se trata? ¿Cómo hacemos? ¿Qué se puede hacer? Pablo, buen día. Bienvenido. Hola, sí, hola. Muy buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo le va? Un gusto hablar con ustedes. Un placer realmente comunicarme directo de la administración de Fiat, que está, bueno, en la provincia de Córdoba, donde está la fábrica, para que todos aquellos puedan tener el auto más vendido del país, que es el Fiat Crono. Ustedes seguramente lo han visto en las calles de San Miguel, en toda la provincia de Tucumán. Toda la cantidad de clientes que tienen esta unidad más vendida del país, que sigue batiendo récord mes a mes, chicos. ¿Qué nos podés contar sobre eh, lo que necesitamos, los requisitos para acceder a este auto tan lindo? Sí, hoy Fiat te, te pone a disposición que puedas tener el auto crono, el auto más vendido del país, a partir de la cuota número 2, a partir de la cuota número 2, si reunís el 10%, el 20% o el 30% del valor del auto está retirando la unidad ya son planes con adjudicación a partir de la cuota 2 en adelante el número de contacto, chicos es un número muy pero muy fácil para que se puedan comunicar y puedan tener el auto más vendido del país el número es el 3 uno 315-50-50 lo repito una vez más 351 cinco, uno, trescientos Hoy el cliente puede retirarlo a partir de la cuota número dos. Es muy, pero muy fácil. Hoy Fiat ha puesto a disposición la modalidad llave por llave para aquellos clientes que tienen vehículo usado. Para aquellos clientes que tienen planes de ahorros caídos y no lo han podido retirar en cualquier otra marca paralela, FIA recupera esos haberes netos y estás retirando a partir de la cuota 2. Para aquellos ahorristas que quieren ir pagándolos por mes, porque no tienen capital ni tampoco tienen otra modalidad de poder retirarlo, a partir de la cuota número 8, 10 o 12... Sin Capital está retirando esta unidad que es la unidad más vendida del país. Nosotros queremos que todos los oyentes de LB7 tengan el auto más vendido y más promocionado de este país. El número de contacto es muy fácil. Vamos nuevamente, es el 351-315-5050. -50. Una llamada perdida o un WhatsApp... Y un asesor comercial se va a comunicar directamente con la persona que esté interesada y quiera tener la unidad más... Vendida de Argentina y no solamente te vamos a dar una promoción para la radio, sino que te vamos a dar carpetas con adjudicación a partir de la cuota 2 y hay una promoción muy muy buena que hoy el cliente no paga la suscripción, ya directamente paga cuota 1 para que ya pueda tener el auto más vendido del país mes a mes desde hace ya más de cuatro años en el mercado argentino. Pablo, ¿y puede acceder cualquier persona que nos esté escuchando del otro lado o tiene que presentar eh, por ahí un recibo de sueldo? ¿Cómo es el sistema? No, no, el cliente hoy es eh, hacer una financiación apta para todo público a partir de los 18 años en adelante, el cliente ingresa el cliente ingresa, hace el llenado de la solicitud y ya hacemos el pedido de la unidad para que lo puedan retirar, vuelvo a repetir, a partir de los 60 días en adelante desde la cuota 2 en adelante FIA ya pone a disposición el cliente, si sí cuenta con el 10% con el 20% o con el 30% del valor de la unidad, hoy estamos hablando de una una cuota muy accesible, una cuota de 40 mil pesos por mes. Esa es la cuota que hoy FIA pone en el mercado, de 40 mil pesos por mes. Así que no pierdas esta oportunidad, comunícate al 351 315 5050. Y un asesor se va a comunicar para poder asesorarte y que puedas tener la unidad más vendida del país. No pierdas esta oportunidad. Hoy el crono que tenemos para promocionarte es el crono full, el tope de gama. El que viene con las llantas de 15 pulgadas, claro. el color pintada negra al fuego, con espejos y vidrios eléctricos, con dirección eléctrica, pantalla táctil de 10 pulgadas. El auto es fascinante. Por eso que se fabrica en Argentina y compite también en todo Sudamérica. Nosotros ahí estamos no, compartiendo, es hermoso, es hermoso, sí. compartiendo imágenes mientras vamos charlando con vos y eh, la verdad que sí, es muy lindo. Es el auto más elegido, es el sedán más vendido mes a mes. Será porque no solamente se hace en Argentina, sino también es porque el auto tiene un confort y tiene muchísimos chiches que compite ya con un auto de un tope de gama, ¿no es cierto? Ya que venga con llantas de 15 pulgadas pintadas negra al fuego, con una pantalla táctil de 10 pulgadas, dirección eléctrica, chicos. Mm. Ya hoy en el cliente, que la persona que maneja, es un placer manejar una unidad donde ya no tenés... Es muy fácil hasta viene con lo que es eh, cámaras de retroceso, vos estás estacionando y ves dónde estás estacionando. El auto es fascinante, por eso es el más elegido mes a mes. Para que no pierdan esta, esta promoción, número de contacto 351 315 cincuenta. -50 -50. Hoy FIA también te da la oportunidad, en el momento que retires la unidad, los gastos de retiro, que ya no sean un problema, que lo puedas poner en la cuota del auto. Viste que cuando vas a retirar, tenés que pagar los gastos de retiro, uy, más dinero tengo que poner, más dinero tengo que depositar. Hoy Fia te saca ese problema de la cabeza. Hoy directamente los gastos de retiro también los podés poner en la cuota del auto. ¿Sí? Y no solamente eso, sino que también te está dando un año de cuota bonificada. Así que chicos, no pierdan esta oportunidad a todos los oyentes de la radio y a toda la provincia de Tucumán. El número de contacto es el número 351-315-5050. Y es la línea de la cual te va a llevar a tus cero kilómetros. Bueno, Pablo, es muy sencillo el número para aquellos que nos están escuchando y bueno, bienvenido también con nosotros aquí a la dosis justa. Te mandamos un abrazo y nada, no veo la hora de subirme un Cronos. Desde ya, chicos, muchísimas gracias por dejarme pasar esta pauta comercial de Fiat. Eh, lo vas a tener, lo vas a tener, lo vas a probar, vas a ver que es un auto impactante, te va a gustar, así que no pierdan esta oportunidad. Me retiro, repito una vez más el número de contacto: 351 315 50 50. Desde ya, muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Gracias. Te mandamos un abrazo y buena jornada. Desde ya, a todos por igual. Gracias a Fiat que está acompañándonos en esta hora. Son las 8 de la mañana, 30 minutos. Momento de...